Los deportes. Todos alguna vez hemos jugado uno. Pero, ¿cuál es el más jugado? Pues prepárate. Porque hoy Cartoon Nation te trae. Los 7 deportes más jugados del mundo. Número 7. En este puesto está un deporte que, prácticamente todos conocemos. El béisbol. Con 60 millones de personas que lo practican, este deporte se posiciona como el séptimo deporte más jugado, del mundo. Según yo, este deporte es divertido, aunque yo no soy 100% fan de los deportes. Número 6. Ok, en este puesto está un deporte que yo sinceramente no conocía. Pero aún así está aquí, y es el, badminton. Con 200 millones de practicantes, se posiciona como el sexto deporte más jugado, del mundo. Wow. A pesar de que muchos de nosotros no sabíamos de su existencia, este deporte es uno de los más jugados. Si ya lo conocías, comenta. Y si lo has jugado, comenta tu experiencia. Número 5. Este deporte es muy conocido. Y apuesto a que tú lo conoces. Este deporte es el tenis. Con 300 millones de personas que lo practican, este deporte se posiciona con el quinto más jugado del mundo. Para este no tengo nada que decir, ya que nunca lo he jugado. Si tú lo has jugado, me gustaría que me expliques cómo se juega, ya que yo no sé. Eso me pasa por Friki XD. Número 4. En lo personal, este deporte es mi favorito, y de seguro tú ya lo conoces. Este deporte es el, baloncesto. Con 400 millones de personas que lo practican, este deporte se posiciona como el cuarto más jugado, del mundo. A ti te gusta... Número 3 Este juego lo he jugado, pero no me termino gustando. Pero aún así es uno de los más jugados. Este deporte es el, voleibol. Con 998 millones de practicantes, este deporte se posiciona como el tercero más jugado, del mundo. Número 2 ¿Pensabas que el fútbol era el deporte más jugado del mundo? Pues te equivocaste. El segundo deporte más jugado del mundo es el, fútbol. El fútbol tiene, mil millones de practicantes en todo el mundo. Yo como muchos de ustedes, también pensaba que el fútbol era el más jugado, del mundo. Pero nos equivocamos. ¿Quieres saber cuál es el más jugado? Número 1. Este deporte a mí me gusta mucho. No sé si a ti igual, pero eso sí. Es el más jugado en el mundo, este deporte es la, natación. Con 1500 millones de practicantes. Y bueno chicos, eso fue todo. ¿Tú has jugado uno de estos deportes? ¿Has jugado algún deporte? ¿Te has caído de una bicicleta? Déjalo en la caja de comentarios. Me gustaría que me regalaras un like y que te suscribieras para ver más vídeos así. Yo soy Cartoon Nation y nos vemos. Hasta la próxima.